Rochapeaco-Gasteac nace a través de un mensaje de difusión por WhatsApp en el que se invitaba a diferentes cuadrillas jóvenes del barrio a una villera, una reunión para organizar un Asteburupasa, un, una salida de fin de semana, a una casa rural para la gente joven del barrio pues estrechar lazos, hacer migas, y esa reunión se hizo en noviembre, a principios de noviembre, en la que nos juntamos unas 15 personas y, y en, en aquella villera nos dimos cuenta que la, realidad de, que la realidad de la gente joven era distinta porque había mucha gente que no nos conocíamos y creíamos más importante eh, crear como... Un grupo para conocernos mejor, hacer actividades en el barrio Hugara de Rochapeaco Taldea, tal día no encuadría es bereña que el tal garatadín es Tacoa. Eta Ubana Tsengara, la Ulan Taletan, Formakunsa Coa, Comunicación Coa, Ishial Eta Economía Coa, Eta Imanolek Jandu Mbesala, ba Buruna, Gushiada y auzoan Esa Eta Aoucha izatea, e, guk Ruk, Tokia, Ori Satea, Eta Geroaz Kenik, ba Besala, Aoucha <totipasen> Chapeaco Gastea, que lo que quiere aportar a nuestro barrio es crear un ocio alternativo que no esté basado en el consumo que nos impone hoy en día la sociedad. Queremos trabajar también las diferentes problemáticas que nos, nos influyen hoy en día a la juventud del barrio y la juventud en general. Luego, queremos tener también voz propia en el barrio, que ya hacía unos cuantos años que, que el gasto movimiento de, del barrio dejó de existir. Y nos gustaría tener también eh, una estrecha relación con el pequeño comercio del barrio. ¿Cómo funciona Tendehuirumodutara, el Antal de Tantal de Motorranta Asamblada de Borocorran? Eh, pues la taldeak eh, eh, eh, de ya xorte y y de ya oye, eh, plasar a tu usted tal de motorrera, tal de motorra el cartengara astean bain, el tagüero va a asamblear oro los rangau del de guillago, el cartengara va a haber eh, un concreto aquí distendirene a nadie pues ya ve tony tal el cartengar y bestelaz va funtzionatzen duena dira, dira lan en función a ta, tal de motorrera El Rochapeaco-Gasteac ahora se está centrando en la presentación. Estamos haciendo una campaña de comunicación muy buena para que toda la gente joven del barrio se acerque a conocer nuestro proyecto, estamos dando mucha importancia, luego para futuros proyectos a corto plazo tenemos pendiente en el que estamos trabajando el Cuadrille Neguna, el Día de las Cuadrillas del Barrio, que antes de la pandemia se, se realizaba y y queremos meterlo eh, de nuevo porque creemos que tenía mucha demanda en el barrio luego para más adelante estamos pensando ya cosas para Hayas para fiestas y los lantales pues siguen trabajando a tope en diferentes ideas y diferentes ideas eta más seco, el goborra, el goborra, el goborra, el quiere quitar goborra, el goborra, co goborra, el no el goborra, el el goborra, el goborra, el goborra, el goborra, el goborra, el